Estamos hoy día a 21 de diciembre y con esto ya estamos empezando el verano y por otro lado estamos terminando el año y hoy día queremos hablar sobre un tema que tiene que ver justamente con eso ¿Qué pasa contablemente en nuestra empresa cuando el año termina? Hay ciertas cosas, cosas que hay que revisar contablemente, hay ciertos estados que hay que pre preparar para el siguiente año y de eso mucho trabaja eh, el contador con el equipo obviamente, que esté dentro de la empresa si el contador externo con el equipo que dentro de la empresa o el contador dentro de la empresa Entonces, si te interesa saber ¿Qué debieses considerar para cerrar el año contablemente tu empresa? Aquí en este podcast que vamos a hablar un poquito de eso. Cuando uno empieza a hacer un emprendimiento, normalmente hay muchas cosas en las que no se preocupa o no les toma el peso o no les toma importancia. Y en mi caso con Sasco, una de esas cosas fue justamente el tema de qué pasaba a final de año con la contabilidad. Si bien yo me preocupaba mucho de registrar contablemente lo que pasaba todos los meses con las ventas para poder declarar el formulario 29, la parte de fin de año siempre se la delegué mucho al contador y nunca me metí mucho ahí. Entonces este año dijimos, bueno, ya estamos más avanzados, estamos mejorando cosas, preocupémonos un poquito más como empresa meternos en eso y no solamente delegárselo a, en este caso, a la contadora eh, y decidimos revisar qué es cuáles son esas cosas que necesitamos para tener una contabilidad íntegra dentro de la empresa. Entonces, vamos a partir con eso. Hoy está Catalina de nuevo conmigo y vamos a partir con lo primero. ¿Qué uh -huh. significa que la contabilidad sea íntegra? O sea, ¿Qué tendríamos que revisar nosotros? Pongamos el caso de Sasco, pero estamos pensando en una empresa en general. Eh, para decir, mira, la contabilidad de Sasco está íntegra, está bien. Ya, mira, eh, de partida tenemos que pensar de que, eh, de que claro, como tú estás diciendo, la contabilidad tiene que ser íntegra. Íntegra quiere decir de que todos los hechos contables que ocurrieron durante todo el año. Eh, tributario de la empresa, se tienen que eh, reflejar en algún asiento y además de eso, para que sea 100% íntegro, tiene que tener su respaldo. ya Es decir, si yo hago un respaldo porque tuvo una venta, yo tengo que tener el respaldo de esa venta y va a pasar exactamente lo mismo en el caso de las compras. O sea, si yo voy a registrar un asiento contable, tengo que tener toda la información necesaria para eh, crear el asiento, o sea, la fecha, las cuentas que van a intervenir y la documentación eh, que va a respaldar dicho asiento. Entonces, una vez que yo tenga eh, estas tres cosas principalmente, es decir, la, la, la información, el asiento y la documentación, eh, podría decir que tengo eh, una contabilidad íntegra porque va a reflejar todos los hechos contables. Claro, ahora el, el, el problema entre comillas es que pasa es que hay ciertas cosas que son fáciles de registrar como las ventas de las compras pero sobre todo pensando hoy día en facturación electrónica que bueno, ya está hace, hace rato en donde yo, yo tengo esos documentos, tengo las facturas, tengo eh, te, tengo el detalle de lo que vendí o lo que compré uh -huh. pero a veces hay movimientos que son más raros por ejemplo, no, uno que no es tan raro pero que ya no es eh, parte del registro de compra y venta no sé, por la notaría si tú vas a una notaría y usted claro. me una boleta de honorario. Entonces, uh -huh. claro, ahí el primer. Eh, es, yo no voy a registrar el movimiento si no tengo la boleta de honorario, claro. eso se hace a, a, a eso. Uh -huh. Pero hay otros movimientos que pueden ser incluso más extraños a veces. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que de hecho tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, no sé, pues, se me rompió un computador? Y ese computador hay que reflejarlo de alguna forma que se de debajo. De Entonces. Ahí, ahí, ahí aparece otra cosa que son estos, eh, los activos fijos, que son, sí. como, que son como una de las cosas que hay que hacer si sí o sí a final. de año. Yo me acuerdo que la Alejandra, la contadora, me, me decía siempre: no, es que al final de año hay que eh, revalorizar los activos, depreciar los activos y había que hacer otra cosa más que ya se me olvidó. <risa> pero, pero me acuerdo de eso, de la revalorización de activos y la depreciación de los activos. Pero la depreciación de activos al final te lleva el activo a a que desaparezca, entre comillas, porque no desaparece, siempre queda registrado, al menos con un peso, eh, después de unos años, por ejemplo, si a ti se te rompe algo... No, podría aplicar una depreciación, o hay, Claro, ¿tú? o hay que darlo de baja... O sea, claro, pero para darlo de baja hay que depreciar el, el, el artículo eh, como una depreciación acelerada. Entonces, en general, mi, mi, mi duda es ¿qué pasa con eso, con los activos fijos? Ya, mira, eh, los activos fijos... Eh, tenemos que considerarlos para eh, clasificarlos correctamente en el periodo que corresponda. Ya, o sea, si yo lo compro ahora en diciembre, corresponde que yo añade ese activo fijo ahora en diciembre. Pero solo si lo pagué, porque eso es otra cosa. Claro, porque si, sí. Porque yo me acuerdo que salió un cambio por ahí hace poco. O sea, no sé si es un cambio, si estaba de siempre, ahora lo recalcaron, no sé, pero sé que desde hace como dos años están eh, bien eh, exigentes en eso de registrarse el activo pero solo si lo pagaste. O sea, registra Se el, monto, el monto que pagaste. Con, con, claro, si no lo has pagado completo, no lo puedes registrar completo. Claro, porque no, no es completamente tuyo el, el, el activo. Eh, claro, mira, lo del activo lo que tenemos que considerar es que, eh, bueno, de cierta forma es una ventaja para los contribuyentes eh, y es importante tener compras de activo. ¿Por qué? Porque con el activo lo que nosotros al final de año nos va a permitir tener crédito. Y al tener crédito, la ventaja en este caso es de que nos va a permitir rebajar el impuesto anual. O sea, y lo otro que además el activo te permite hacer, eh, el activo es parte de la inversión en la empresa. Sí. O sea, con activo la empresa empieza, no, no sé, po, eh, lo mismo que nosotros jugamos acá, por ejemplo, para, para hacer estos podcasts. Acá, acá hay activos, acá hay cámara, hay, hay, hay iluminación, etcétera. Entonces, eh, eh, computador para editar. Entonces, y esas cosas son las que nos permiten a nosotros hacer la actividad económica que estamos desarrollando. Es que cuando hablamos de cierre contable, eh, bueno, a varias personas igual da miedo la palabra, porque es una instancia en la que nosotros vamos a informar a impuesto interno, y no solamente impuesto interno, sino que también a, a los posibles inversores del futuro, cuál es el estado de nuestra empresa. Un resumen. Eh, entonces, claro, como tú estás diciendo, si tenemos activos fijos, es sí, algo... se ve mejor. Claro, claro, se ve mejor. Y qué es lo importante del activo fijo al cierre, es realizar esta, esta, estas depreciaciones eh, o aclaraciones en los montos, que eso es principalmente lo, lo que se hace en el cierre contable. O sea, aparte de informar todos los movimientos que yo hice durante el año, ya sea de compra o de venta, eh, informar cuál es el estado actual, de, de mi activo fijo, por ejemplo. Algo, algo que no sirve, que yo, que yo aprendí, fue una de las cosas que tuve que aprender cuando empecé a comprar activos, era que yo pensaba que los activos se... O sea, se me olvidó, yo creo, porque yo creo que lo vi en algún momento en los cursos de pero yo tenía la idea de que si el activo lo compraba en diciembre, lo podía usar como para rebajarlo en diciembre. Y, y no, porque no. al final, Depende de la fecha de compra. Entonces, mm. si, si lo compré en diciembre, en realidad lo va a estar trabajando en diciembre del próximo año. Sí. Entonces, en realidad, si si, ¿qué me pasó? No sé, por el primer año, creo, o los primeros dos años, como que como en diciembre yo hacía muchas compras de activos. Mm. Y era como la contadora después me dijo, bueno, si no sirve de nada, o sea, tenéis que comprarlo en, en enero. Claro. ¿Cachai? Y, ahí se te, te y ahí, se rebaja, ahí se te va a rebajar en todo el año. Entonces, al final, claro, después lo que empecé a hacer, me acuerdo, que quizás más de ver un poquito los lo activos, fue, bueno, si no compro activo entonces, claro, que los no me sirve para rebajar, que me sirve para bajar gasto. Entonces empezaba a hacer gastos. Oh. Y ahí se hacía gastos, por ejemplo, en, no sé, por, en, en, en esa época eran gastos publicidad o, no sé, por ejemplo, qué sé yo, recargaba el, el teléfono, el proveedor de teléfono IP, que es prepago, ¿cachai? Entonces ahí generaba algunos gastos. Pero claro, a mí me, me, me pasaba otra cosa, que, eh, el, por ejemplo, el proveedor de telefonía IP, si yo recargaba el 10 de diciembre, ellos facturaban el mes siguiente. Entonces, ah, perdí igual, igual, igual, no me, igual no me quedaba en mm. diciembre la factura. Entonces, claro, ahí pasa todo esto al final, que sí tiene que ver con, con, con, con al final, directamente con el podcast que el fin de año se planifique se planifica, obviamente, antes. Por eso nosotros sí. antes ya hablamos en un podcast de qué era lo que había que hacer para preparar el fin de, el, sí. el fin de, el fin de año. Ahora estamos viendo lo que hay que hacer para cerrar el fin de año. Pero sí. se supone que esa preparación ya se hizo. O sea, ya no podemos llegar ahora a preocuparnos de ya qué activos compramos ahora para cerrar el año o qué gasto hacemos ahora para cerrar el año si estamos a 21 de diciembre. O sea, quedan 10 días no, para sacar y, el año. Y lo mismo que, de hecho, me acuerdo que hablamos en el podcast anterior que también tenía relación con lo que era el cierre contable, eh, que el cierre se prepara durante todo el año, mm. o sea, uno no está preparando el cierre ahora que es diciembre y preocuparse de si tengo que hacer compras o si tengo que, que realizar gastos o si tengo que tener más ventas, eso es algo que se programa durante todo el año. De bueno, hecho, para lo mismo es lo, es lo que sirve el, el cierre contable para hacer una proyección de lo que voy a realizar el próximo año dependiendo del estado de la empresa. Bueno, de, de hecho nosotros tenemos que hacer, o sea Ahora que ya tenemos todos armado, que al final estábamos preocupados hace rato también de ver los activos, uh -huh. ver las compras, ver los gastos, justamente ahora ya vamos a aprovechar toda esa información, como dices tú, para hacer una proyección y ver los gastos del próximo año. Cosa que antes tampoco hacíamos, pero que hoy día ya podemos empezar a hacer y con eso ya estar más preparados para saber exactamente, mira, estos son los gastos, este el dinero que vamos a tener disponible y, y, y, y, y en qué podemos, qué tenemos disponible para poder trabajar en el fondo. Que antes era como, yo creo que lo que pasa a la mayoría, eh, sobre todo, a mayoría de emprendedores, obviamente empresas grandes sí. lo tienen totalmente controlado. Se supone, <ríe> con los OPEX, los CAPEX y todo eso, por supuesto. Pero claro, yo creo que lo la mayor les pasa que eh, van viendo casi que me a me. Como sobre la marcha. Claro, sobre la marcha mm. que, que, que tienen y que pueden hacer. No, la idea ya es pasar un poquito al siguiente nivel. Ok, y, y pensando en eso mismo, por ejemplo, en, en tema de proyecciones eh, y, y, y dinero que va a tener para el próximo año, también están por el otro lado por los activos, pero por el otro lado también tenemos los pasivos. que Nosotros, por ejemplo, nos sí. pasó ahora que tenemos deuda. Uh -huh. Ya tenemos un crédito ahora. Eh, entonces, ¿Qué cosas tengo que considerar respecto a los pasivos, específicamente las deudas que yo tenga eh, con proveedores, con bancos, etcétera? Los pasivos que eh, tienen una vigencia, perdón, no una vigencia, sino que los pasivos eh, a corto plazo, los de menos de 12 meses, se clasifican como pasivos corrientes. Y los pasivos que eh, son, superan los 12 meses, es decir, son a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. Entonces, ¿qué tenemos que saber de los pasivos corrientes y los no corrientes?, es que los corrientes, como son a corto plazo, normalmente son para solventar un problema de liquidez de la empresa. ¿ya? Y los pasivos eh, no corrientes, es decir, los que exceden los 12 meses, son principalmente eh, pasivos que benefician a la empresa. Por ejemplo, si yo tengo eh, un hipotecario, el hipotecario normalmente es una deuda que tiene la empresa con el banco eh, que supera claramente los 12 meses, y que es un beneficio porque a largo plazo eh, la empresa va a tener eh, un, un bien, ¿ya? Entonces, eh, la principal diferencia es eso, los pasivos corrientes menos de 12 meses y pasivos no corrientes que exceden los 12 meses. Eh, generalmente los pasivos eh, que excedan los 12 meses son eh, beneficios para la empresa a largo plazo, eh, y los, lo, corrientes lo, los corrientes son para solventar un problema de, de liquidez de la empresa actual. So, por, claro, ejem o sea, por ejemplo, no, no, dime. No o sé, sea, por ejemplo, o se te presentó un gasto de, de improviso, no sé, pues, tuviste que cambiar, no sé, un golpe de corriente, se echaron a perder todos los computadores en la empresa y tuviste que cambiarlos todos de una claro. No tenéis plata, conseguís sí. dinero a corto plazo con, con eso. Claro. O por ejemplo, no sé, si, si tú tienes un, un, una caja donde tienes presupuestado a tener cierta cantidad de dinero porque X proveedor te va a pagar y ese proveedor no te puede pagar, claro, eso también vendría... Claro, claro que no te va a pagar también podría ser... Eh, eso se clasificaría como un problema de liquidez. Mm ya Entonces, ahí tendría que, por ejemplo, pedir un, un préstamo a corto plazo para solventar eso. que eso tiene que ver al final también con eh, todo lo que es el, el, el, el flujo efectivo y todo el movimiento de, de O sea, de claro, dinero? El, el flujo efectivo tiene que tiene relación más con lo que es el dinero en efectivo que, que yo manejo en la empresa, como una caja chica, por ejemplo. Ya, a, a ver, de, dentro de los reportes, informes que hay que hacer, hay un estado financiero, sí. Sí. contable financiero, que no son lo mismo. Porque yo me acuerdo alguna vez, yo me voy a ir como a lo más bruto, a lo más bruto, yo me acuerdo que alguna vez hablando, no sé si fue con, con, con la contadora con quién, pero me dijeron, mira, hay dos balances generales. yo que ¿cómo? ¿Cómo dos balances generales? O sea, no sé si la palabra fue balance general, pero me dijeron, me dijeron como hay dos resúmenes que se parecen mucho a balance. Quizás se parecen a balance, pero no, no son balance. Ahí es donde puedo, puedo estar equivocado. Eh, cosas que tengo que aprender desde el próximo año. Eh, me dijo, hay uno que tú le presentas a dispuesto de eterno, y uno que le presenta al banco, y son diferentes. O sea, se parecen, pero no son exactamente iguales. Y claro, me dijo, porque uno es contable, y el otro es financiero. Al banco le interesa cómo están tus finanzas, no cómo estás contablemente. Mm -hmm. Y al público también le interesa cómo estás contablemente. Entonces, me imagino que eso sale de algunos estados, reportes, que hay que hacer a final de año también. Ya, sí. Es que, eh, para lo que es el cierre contable, se recomiendan ciertos informes. ya Por ejemplo, eh, hay un informe que te permite saber que no es lo mismo que el balance de, de, de ocho columnas que te permite saber si tu empresa está con pérdida o con ganancia. ¿ya? Y hay otro estado, por ejemplo, el de flujo efectivo, eh, que lo que te permite es eh, saber el dinero que hubo eh, como en la caja chica. ¿ya? Es decir, eh, eh, el, el efectivo que se estuvo moviendo durante el año, eh, pero de esa, de esa caja. Entonces, eso sería el, el, el estado de flujo efectivo. Y el otro, el estado de resultado, que era lo que te estaba comentando uh -huh. al principio. El estado de resultado, lo que, lo que te muestra y, y lo que tú tienes que considerar en el estado de resultado son todos los ingresos y egresos que tú tuviste, o sea, no que tú, sino que me refiero okay. la empresa, okay. que la empresa tuvo durante todo el año. ¿ya? Pero ahí no, no ingresan los detalles, sino que ingreso y egreso. O sea, la cuenta, eh, una columna de ingreso y otra de egreso. Y con eso... Eh, se considera eh, el, el estado de, de resultado. Y con, ese, con, e, con este informe específicamente, tú puedes saber si tienes pérdida o vas a tener ganancia en, en la empresa. De hecho, con este estado, tú no, no necesariamente tienes que esperar a fin de año para, para hacerlo. O sea, tú lo puedes lo realizar en, en todos época. los semestres del año y saber cuál es el estado de la empresa. Bueno, de hecho, lo que nosotros hacemos, o, sea, o lo que yo hago, que no es lo mismo claramente, no es el mismo reporte, yo miro el balance. No es el mismo reporte, sí. pero yo lo que miro mensual, inicialmente, claro. mensualmente, no miro seguido, miro el balance porque nos, nosotros tenemos ese reporte y lo vamos generando de manera casi automática uh -huh. todos los meses a medida que se va completando la información. Y ese que miro, pero... Ese balance, yo imagino que se diferencia, ¿tiene alguna diferencia con el anterior? Entonces, ¿cuál es la importancia de ese balance? Porque el balance al final que me pide impuesto interno, o sea, para, yo me acuerdo siempre la, la lejana me decía, no, es que para hacer la declaración de Fondo 22 tenemos que tener el balance hecho. Es que en el balance, por ejemplo, tú vas a tener más detalle, o sea, vas a tener cuenta por cuenta cuál fue gasto y en un, en un estado financiero de, de resultado, por ejemplo, va a tener solamente la cuenta de gasto. Entonces, si tú quieres el detalle en sí... Claro, tú tienes que ir al balance. Y en el balance va a haber todas las cuentas de gasto, todas las cuentas de pérdida. Pero el Estado resulta algo mucho más resumido. Eh, o sea, la cuenta eh, general, porque como te está diciendo una cuenta de gasto, eh, en cambio, en, la, en el balance, tú vas a Tan tener digamos, cuenta sea. por cuenta, claro, el, el detalle fe, de fe, cada fe, me acuerdo que igual abajo hay una parte que dice resultados en sí. el balance. Y, sí, sí, y sí, también sí. yo puedo saber si es que es pérdida o, o, o tengo utilidad, dependiendo de qué lado hay un valor, me acuerdo. Con, Entonces, con la diferencia. Claro, con la diferencia. Ya. Y a, aparte de este estado de resultados, ¿algún otro reporte más o informe que haya que, que, que, hay que crear? O, o que sea conveniente crear. Hay uno que es conveniente o, o que nosotros sugerimos crear, pero no aplica para toda la empresa. Ya hay uno que se llama Estado en el Cambio del Patrimonio, eh, que ese tiene relación principalmente con el patrimonio que ingresa eh, o que sale de la empresa. En caso de que sean modificaciones, ¿o el capital, por ejemplo? ¿O no? El, el capital, el patrimonio de la empresa. ¿Ya? Si hay movimiento, hay que usar, hay que usar ese, eh, este Estado financiero, eh, pero no aplica para toda la empresa. Por ejemplo, aplica para una sociedad anónima, o para una sociedad eh, por acciones. En el caso de nosotros, que somos sociedad por acciones. Claro. Pero si no hay cambios, tampoco uno, no, no se hace. No se debería si, hacer, sí, claro. No, no, hay no, no tiene o sea, sentido. El cambio sería cero. Sí. Claro, sería claro, en sería el caso de una empresa que esté constantemente metiendo o sacando dinero de, de su patrimonio. Claro, claro, eh. ahí sí sería conveniente. Porque esa información también es relevante para, para cuando tu empresa muestras eh, el estado de, de tu empresa a posibles inversores. A ellos también les interesa saber. ¿Cuánto dinero entra o sale de lo que es el patrimonio de la empresa? Vale, vale. Ya. Y, y, y ya para ir cerrando, quiero volver de nuevo al balance general. Porque a mí me interesa porque es el único informe que sí tengo en el sistema y que no tengo que pedir que me hagan a mano. Yeah. O, o, o entre comillas, a mano, porque a lo mejor eh, ya lo tienen más o menos armado y le meten un par de números y lo modifican. Pero ese sí yo lo tengo en librete y está disponible y está actualizado siempre. O sea, está, Podemos decir que ese balance está como al día. Eh, entonces... Ya, yeah, pero ese funciona gracias a los asientos. Ah, claro, por supuesto. Sí, pues, no es no. algo que salga o se extraiga de, de la información de, por ejemplo, el impuesto interno, no, no, sino no, no, que algo que se crea no, directamente en no, librete. No. Bueno, de hecho sí, pues, o sea, la, ese, ese balance se hace a partir de los datos que ingresan los asientos y esos asientos salen de los datos que se cargan, una mayoría automáticos, otros manuales, pero, claro, pero a lo que voy yo es que ese, ese es el reporte que yo tengo. Entonces, a mí siempre me preocupa que ese reporte esté bien hecho. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es cuál es la importancia o la relevancia de que realmente esté bien hecho para... Eh, en el fondo lo que hay que hacer después. Los beneficios, eh, ya mira, uno de los beneficios son eh, de que yo con la información que tengo en el balance, yo en abril del, del periodo siguiente, eh, o sea, del año siguiente en realidad, eh, me va a servir para eh, elaborar lo que es la declaración de renta. ¿ya? Y en la declaración de renta, eh, bueno, en base a la declaración de renta que creemos con la información del balance, va a permitir clasificar de cierta forma a la empresa de acuerdo eh, a qué monto va a tributar durante, durante el año siguiente. ¿ya? Otra cosa que tenemos que considerar en esta declaración de renta son las declaraciones juradas. Ya que esas declaraciones juradas las podemos, eh, o sea, la información de las declaraciones juradas las podemos extraer desde Contafi y desde BH Express. Las podemos extraer... En eh, Contafio sería en este caso para primera categoría y la de Versys en caso de las personas. En segunda categoría. En segunda categoría. Sí. o sea, en, genera, en general... Sí, acá. porque las plataformas no son ambas para primera y segunda. Claro. No, una es para primera categoría claro. y otra es para segunda categoría. Dijimos pues, entonces para afuera, porque al final es para segunda y nos no estamos entrando en primera. Pero con TAFI sí te sirve para eh, sacar datos de ahí. Sí. En caso que no usara LibreT, porque si no puedes usar LibreT y preparar también con los datos que están ahí. Sí. En librete están la de los datos. Claro, entonces con TAFI nos va a servir para eh, extraer los datos de forma más sencilla, de forma más ordenada, a lo que son las declaraciones juradas. Eh, declaraciones juradas que podemos extraer por ejemplo de, de, del balance vendrían siendo declaraciones juradas de contrato, de remuneraciones eh, o de honorario y ahí esa información la vamos a encontrar en el balance y que puede ser traspasada a lo que son las declaraciones juradas igual en el balance resumen porque yo me acuerdo por ejemplo en los contratos honorarios va como un desglose en la declaración por root Uh -huh. O sea, igual eso, ahora se asume que lo que está en el balance se armó en base a ese detalle. Entonces, ahí donde yo tengo el detalle, entonces cuando tú dices en realidad esa información la sacó el balance, no es que la saque directamente el balance, sino que la, tengo que ir a buscar la información sí. que usé para preparar el balance. No, es que lo aclaro porque después alguien en los comentarios va a colocar, <risa> no, dato no está en el balance. Entonces, la, es la información que se usó para armar ese balance. Sí, sí. No, es que no podemos tampoco poner en el balance, por ejemplo... El root de cada persona. Claro, o sea, no, no sería, sería imposible. Un, o sea, en realidad sería posible, o sea, sería, pero... sería posible crear una cuenta por cada persona, pero no tiene sentido. Sí. Eh, ya, otra cosa que, que... ¿Por qué es importante el balance? Porque nos va a servir para lo que hemos estado hablando durante el podcast, para las proyecciones que yo quiero tener como empresa para el próximo año. Ya sea si quiero invertir en algo, si quiero realizar una compra grande o puedo realizar compras pequeñas durante todos los meses. Eso es algo que nos va a permitir decidir si tenemos correctamente creado el balance vale súper súper una última pregunta ya <risa> una extra una extra te estás preocupado porque te estás preocupado porque es una pregunta extra no no no yo, yo, yo creo que es más que nada para recordárselo a la a, a los que nos estén viendo escuchando por Spotify eh, el balance no hay que esperar a abrir para tenerlo. No, No, pues yo puedo tenerlo antes, o sea, no hay ningún problema. De hecho, una de cosas que yo pido harto, y eso sí, sí he molestado siempre a Alejandra con eso, es que yo quiero tener el cierre, que ella me haga el cierre en diciembre o a lo más la primera semana de enero, uh -huh. porque yo en enero necesito abrir de nuevo el año para seguir contabilizando las cosas, porque el balance es lo que yo uso para controlar cuánto plata En realidad la contabilidad, el módulo contable de, de, de libreta en general, yo lo uso para controlar todo lo que tienes completo en la empresa. Uh -huh. Entonces, yo necesito ese balance listo a final de diciembre o principio de enero normalmente, porque a final de diciembre nunca está listo porque siempre hay que cerrar cosas al final. Pero los primeros 10 días de, de enero va a poder hacer el asiento de apertura, porque el balance claro. tiene, tiene un cierre, también tiene un asiento de apertura. Claro. Entonces, va esto, uno seguido. Claro, esto un minuto como, me voy a ir para ese lado. Entonces, al final, cuando tú haces el cierre, termináis con un resultado en el balance uh -huh. y ese resultado se traspasa después al periodo siguiente al asiento de inicio, o al asiento de apertura, mm. asiento de inicio, asiento de apertura. Entonces, claro, cuando tú esperas abril, en teoría, mm. no puedes hacer un asiento de apertura hasta abril. Claro. Nosotros no podemos. Yo, acá en SASCO, no podemos hacer eso porque yo necesito ese, ese, ese dato. Entonces, por eso para mí es tan importante este cierre porque, y que saca en la fecha que corresponde y no en abril. Bueno, y después obviamente ya lo ocupa para hacer el resto de los contables que tú definiste ahora como el 29 que se hacen en abril, pero el balance lo se puede sacar perfectamente antes. O sea, de hecho, fue, era el formulario 22 de abril que tú dijiste el formulario 29. Eso, 22. Sí. 22, solo dos meses. Eso, ¿algo más que quieras agregar? No, eso solamente. Eh, o sea, por ejemplo, tú también tienes el, el, el balance. O sea, en realidad cualquiera que use el módulo correctamente, el de contabilidad de librete, podría tener su balance eh, actualizado durante todo, todos los meses y, y no esperar a diciembre. Para eh, enterarte cómo va. Claro. Sí, eso y, a, y algo lo que eh, tal como pasó en el otro podcast, en este también, yo personalmente lo voy a sugerir, de, de que siempre el balance no esperar a diciembre o esperar a noviembre y ahí preocuparme de oh, qué hice durante todo el año o decir, tengo este asiento, ¿dónde está la documentación que refleje que realmente mm. ese, ese asiento es, es verídico? Mm. Sí, sí, sí, es súper importante. O sea, en fondo, volvemos al inicio tener la contabilidad de manera íntegra. Íntegra, sí, lo más importante. Vale, gracias. Ya. Yeah. Eh, bueno, ese ha sido nuestro eh, último podcast de esta serie de podcast de contenido. Ya nos queda un podcast más que el que vamos a subir la próxima semana. Eh, ya va a ser un poquito diferente, pero con este penúltimo podcast queríamos cerrar esta, eh, esta serie de contenido que hemos estado generando durante este año. Y eh, bueno, recordar lo que hablamos con Catalina hoy día de eh, tener la documentación, cosas que son importantes, tener la documentación de los acentos que están haciendo, tener la documentación de su contabilidad y obviamente preocuparse que eso se realice. Y, y, y, y como yo decía recién, no esperar a abril, no es necesario esperar a abril, a veces pueden no tener información antes, no, no, no hagan los balances de estos estados solo por cumplir con el impuesto interno, sino que haganlo para poder, poder tomar decisiones. Ya. Yeah. Eh, eso, nos vemos en el siguiente podcast suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify para enterarse de lo que estemos subiendo y eh, nos vemos en el último podcast que es de la próxima semana, chao